amigos, muy buenas tardes, les saludo acá desde la casa Mauricio Lara, el conductor del programa Ataque Directo, estamos en nuestra octava edición online desde la casa llevándole toda la información de lo que pasa en el fútbol de tercera división y vaya que hubo movimiento esta semana, eh, no mucho dentro de la cancha obviamente, estamos todos ahí a la expectativa de qué pasa, se juega o no se juega, eh, quedamos pendientes con la noticia de lo que fue la entrevista la semana pasada, tuvimos un gran invitado Pablo Galdames, eh, nos comentaba que posterior al programa se iban a, a comenzar las reuniones en ANFA para ver lo que pasaba en tercera B Así que hubo reuniones, hubo movimientos y hay harta información, hay harto movimiento también en el fútbol. Se están comenzando a jugar las ligas. Hoy día tuvimos eh, un buen día de fútbol internacional. Estuve por ahí viendo bastante fútbol. Qué rico es bueno es volver a ver partidos de alta calidad y esperamos que pueda retomar el fútbol acá en nuestro país. Para eso traigo ahí que me va a traer toda la información, todos los datos, mi querido amigo eh, José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo estás, José Ángel? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de ataque directo, arroba, ataque directo en redes sociales por tu zona X, tu zona X. Si tú lo decías, ha habido harto movimiento en todos lados a nivel... Eh, eh, europeo, en la liga nicaragüense, algo que no vamos a hablar, por supuesto, pero que también hay fútbol <risa> eh, Hay movimiento acá en cuanto a la, al regreso de los torneos, mucho, mucho, mucho se está moviendo por todos lados Aunque lamentablemente, tal vez no de, lo, de la forma en que quisiéramos Así es, eh, hay cosas que dan para mucho que pensar, para cuestionarse y por eso también traigo otro amigo que me trae todos los datos de qué está pasando, el contacto directo ahí de in situ a la fuente, de a ver qué pasa, se juega o no se juega, toda la información. Alexis González, ¿cómo estás? Hola muchachos, muy contento de estar nuevamente haciendo ataque directo, eh, conversando ¿no? de lo que nos apasiona, lo que es la tercera edición, las noticias que van surgiendo semana a semana, así que nada, todo aquí en este programa con un gran invitado. Así es, ya vas adelantando para el día de hoy traemos a, a un gran dirigente de un club que entre comillas ha estado un poquito silencioso en lo que son los medios, eh, por ahí no manejan eh, sus redes sociales con amplia, amplias fotografías, videos como lo hacen otros equipos, pero silenciosamente ha hecho un muy buen trabajo. Entró muy calladito ahí ese equipo hace dos años y este 2020 me imagino que pensaban que iba a ser su año Y para comenzar para conversar de todo lo que es eh, deporte esquilón trajimos a Pablo Soto Lascani ¿Cómo estás Pablo por allá? Hola qué tal muchachos, un gusto poder saludarlo eh, También un placer que me hayan llamado, invitado a su programa Que bueno lo dije públicamente, lo considero un gran programa, uno de los mejores Si no por, por no decir el mejor que maneja la tercera división ...felicitarlos por su, por su programa, felicitarlos por todo, por, por lo que hacen, por la llegada a los clubes... ...porque obviamente llaman a todo tipo de clubes y eso es importante para los clubes que obviamente están un poquito más lejos de, de Santiago... ...que estén en contacto con nosotros y ya no a, a las preguntas de ustedes y obviamente hablar de nuestro club que queremos que Deportes Quillón. Así es, agradecemos su consideración para con nosotros, eh, yo estuve hablando ahí bastante con ustedes... Hablamos muchas cositas y es interesante, obviamente, eh, saber de los clubes, acercarnos también a estos clubes que están más lejos de nosotros en este caso para ir conociendo las distintas realidades. Bueno, eh, vamos a, antes de ir a la entrevista en sí queremos que Alexis nos comente un poquito qué tenemos para el día de hoy. Hay o no hay anuario amigo Alexis. Pero por supuesto acá está mira, nuestro amigo Ricardo. Qué buena Liga. gestión. Sí. Hoy comentarle un poquito que nuestra ganadora de la semana pasada, Oriana Paulete, está en camino mm. eh, su anuario. Eh, recordar también que, que hemos premiado a toda la gente de Regiones. La semana pasada el anuario se fue, perdón, la antes pasada se fue a Constitución eh, y esta semana se fue a Quinta de Tilcoco. Pregunten bien, dónde bien, queda. <risas> Qué buena llegada estamos teniendo. Agradecemos a toda la gente que está concursando. Entonces, recordar que para el día de hoy tenemos otro anuario a sortear. Recuerden que deben comentar ahí en la publicación hashtag Yo quiero el anuario y estarán participando por el sorteo que será al final del programa de gestión de nuestro amigo Alexis. Ahí con nuestro amigo Ricardo Hernández Ríos que le mandamos un gran saludo. También hay otros datos eh, importantes sobre un equipo de la tercera división Que más me va a comentar mi querido amigo Poeta Sobre este equipo que tienen una noticia ahí en sus redes sociales Sí, de hecho, a ver, bueno, fue el campeón de tercera división el año pasado Estamos hablando de Deportes Linares Así es que, que estaba teniendo a sus jugadores sin pago, sin goce de sueldo desde marzo Porque se les pagó hasta febrero Atrasado se les pagó, pero se, le, se les estaba pagando algo. Y resultó que recibieron un salvavidas, de dinero de la Conmebol correspondiente a 7 millones de pesos, que venía de, directamente de NFP para los clubes de segunda. Llegó este salvavidas a Linares y se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Uno de los que pertenecen a nuestro querido amigo... Bueno, mi querido amigo. No, no quiero comprometer al programa para nada. Sería irresponsable de mi parte. A mi querido amigo, Ali Baba Martínez Junto con uno de sus 40 ladrones. Que es el señor Artigues. ¿Por qué, me, por, qué me, ¿Por qué me refiero en tan duros términos con él? Con ambos. Porque el señor Artigues, para que la gente sepa... Tiene una suerte de empresa que asesora a clubes de tercera división. Esto, por supuesto, eh, auspiciado o permitido por el señor Martinoces. Los asesoran, se quedó a cargo del club de Linares, le llega este dinero y en un compromiso, y tal vez poniéndose la mano al corazón, como dice en el mismo comunicado del club, en un gesto de humanidad, este dinero debería haber ido al pago de los jugadores. De sus sueldos, de los arriendos que estaban comprometidos también y no lo hace. Se lo lleva, porque llegó una cuenta que solo él manejaba, se lo lleva y termina diciendo que es por el pago de sus honorarios, 7 millones de pesos correspondientes a dos o tres meses de sueldo. Luego de esto queda la cuenta en aproximadamente 60 mil pesos y de inmediat inmediatamente se le pide por parte de la, de la comisión de, de Linares, por parte del, del lado del club social, se le pide, ¿sabe qué? Queremos que abandone cargo porque es una actitud, de hecho, bueno, lo dijeron muy diplomáticamente, pero hay que decirlo con todas sus letras, fue un ladrón. Y se le pide que se vaya. Para esto, él dice, perfecto, yo me voy, pero tienen que pagarme lo correspondiente a todos los meses que he trabajado, hasta ahora que son aproximadamente también como 15 millones de pesos. Eso es lo que está pidiendo, aparte de los 7 millones que ya se robó. Para los clubes, para los que nos están viendo, por favor, no se relacionen con este tipo de personas. El señor García, insisto, está asesorando clubes de tercera división, a vista y paciencia de todos. Esto no es nuevo, salió en un rotativo nacional hace más de dos años. Y nadie le dio bola, ¿por qué? Porque entre comillas son peces chicos. Para que sepan, en los clubes también se mueve plata y se mueve harto, Me está, está, lo he dicho hasta cansancio. Se mueve plata, si no, no les interesaría. Si no, Martí no estaría en la presidencia. Solo eso por una parte y agregar en un detalle sobre todo esto que hace una, en una entrevista hace dos meses hace dos meses voy a citar textual. Lo tengo acá, a la vista. Dijo que el cargo de gerente general era él y también era su representante legal, el dueño del circo en esta cuestión. El cargo de gerente general hay que suspenderlo, el club está cerrado. Entonces, si él mismo estaba diciendo que había que suspenderlo y que él era el dueño, ¿por qué no lo hizo? Y ahora, saliendo de todo esto que lo quieren echar, por, insisto, por esta actitud ladrona, viene y quiere cobrar ese mismo sueldo para que sepan el tipo de gente que se está buscando relacionar a Tercera División. Tengan ojo, le insisto, a todos los clubes, no se relacionen con ellos, porque saben que es lo peor de todo, que esta, este tipo de empresa, que asesora a los clubes de Tercera para tratar de ganar su confianza y luego tratar de, en Chileno Castizo, pelotearle todo su dinero, como lo hizo ahora el Linares, tiene de asesor y de socio a Jorge Vergara. ¿No le suena? Se lo digo de otra forma para que... Lente, ahí en, en razón. Jorge el Guatón Vergara. Parte de los que hicieron quebrar a Colo-Colo junto con él, con Artigues, que era uno de los gerentes de Colo-Colo, estaba el Guatón Vergara y dentro de la comisión de fútbol que fue la que infló los valores y los sueldos de los jugadores era Martín Oses. ¿Mucha coincidencia? Yo no lo creo. Solo eso. Bueno, ahí tenemos todas las informaciones, entre comillas, también eh, bastantes datos de los que Poeta... ...ha recabado, no, no es esto de la noticia... ...que salió a ras de Linares... ...obviamente eh, es algo importante... ...pero esto viene de, de mucho más atrás... ...hay bastantes cosas que investigar... ...causa mucho ruido, más que en estas últimas semanas... Se ...hemos visto por ejemplo que está ya... ...para todos la serie de El Presidente... ...de Hardware eh, ...de los manejos de los presidentes... ...sobre algunos clubes... ...qué pasa con estos clubes donde... ...entre comillas se habla que los jugadores son los importantes... ...y, y hay muchas cosas que pasan por detrás... ...hay mucho ruido... Y es lamentable porque nosotros hablamos de Linares el año pasado, dijimos fue el, el, el mejor equipo, el que estuvo más tiempo invicto, salió campeón legítimamente y no se le hizo mucho reconocimiento, siempre el mayor ruido se, mediáticamente se lo llevó el Conce. Y lamentable que ahora Linares haga más noticias por algo extra futbolístico que a, a su buena campaña, así que vamos a tratar de ir investigando, esperando que como dice el poeta esta gente no siga manchando el fútbol, haciéndole daño también a muchos jugadores que llegaron ilusionados al club porque era su oportunidad en segunda división, algunos incluso de tercera, de hecho casi eran muy pocos los que jugadores que habían hecho la campaña de tercera que estaban considerados para la parte de, de segunda, no estaba ni el DT y muchos otros se emigraron. Vi por ahí en las redes sociales que de hecho un jugador rápidamente fue firmado por el club de Quintero Unidos, volvía a la casa, entonces hay cosas que tenemos que manejar mejor. Antes de sí, preguntarle sí, a Pablo... de ¿Qué, qué opinas sobre esto? ¿Sí puede dar? Sí, Sí, es que... ¿Cómo se llama para agregar? Que el TT el de, de Linares... El señor Neme... Eh, decidió renunciar porque no le estaban pagando el sueldo... Y aparte, también en una entrevista... Eh, dejó entrever... Que él y varios eh, jugadores tenían doble contrato... Para tratar de bajar las imposiciones... Y así... Manejar eh, mejor, entre comillas... Manejar mejor la carga... Y también revolver mucho mejor el flujo de dinero de Deportes Linares Todo esto hecho por el señor Artigues Que insisto, relacionado con Jorge El Guatón Vergara Aún en tercera división y en segunda Junto con Martín Osez, que estuvieron los tres en Colo Colo Así que ojo, porque esto no es algo que sea de ellos dos De hecho, ellos vienen asesorando a Linares desde hace un par de años Donde justamente, mira, qué coincidencia Justo ellos eh, vienen revolviendo todo el manejo de Linares eh, bueno, antes de pasar a preguntarle a Pablo ¿Qué opina de esto? Eh, bueno, agregar que acá Carlos Joaquín Berrios eh, Nos saluda, se dice saludos a todos por allá Le mandamos saludos, también comenta con el hashtag Yo quiero el anuario eh, El dirigente Linares vio la película El presidente, dicen por acá Le mandamos también saludos a Oriana Pobletti Que dice, hola, aquí estoy viéndolos Y escuchando eh, escuchándolos Saludos a todos, le mandamos un saludo a Oriana Y a esperar que Para llegue hola. prontamente la ganadora que de la semana pasada que llegue su anuario por allá Pablo, bueno, que eh, tú nos comentabas para que la gente vaya conociendo un poquito más eh, tú eres dirigente en estos momentos de Deportes Guillón, pero también tienes una función en el cuadro de Independiente Causquenes, cuéntanos tu labor en esos clubes y qué opinas de lo que ha pasado ahora con Linares Bueno muchachos, miren, primero que todo eh, les voy a comentar la lo que acabo de escuchar a, a, a tu colega eh, que encuentro que tiene toda la razón ya hay gente que, que viene años eh, manchada eh, que, que ha tenido problemas judiciales que ha tenido miles de problemas y que hoy en día se quieren meter en los clubes que encuentro que, que no, no corresponde eh, la verdad no, no estoy de acuerdo porque hay gente que, que ve otro tipo de intereses eh, en el caso nuestro eh, nosotros somos tres dirigentes, tres dirigentes, hay un sostenedor del, del equipo Yo también les puedo informar que en Independiente eh, Mi función es de gerente deportivo, que esa es mi función y, y por ende por ser el dueño, el mismo dueño del colegio Quillón eh, También cumplo funciones ahí eh, Así que en ese sentido también les puedo comentar a ustedes que es con mucho esfuerzo La segunda profesional no recibe un peso muchacho eh, no recibe de nada, ustedes me imagino están al tanto de la situación, que no hay ningún tipo de aporte a la segunda profesional eh, los clubes la están pasando muy mal nosotros, gracias a Dios con, con nuestro dueño, hemos hecho mil cosas para que él sostenga el club, eh, que este caso es Independiente Cauquene, que está en la segunda relacionado con la, con la situación de Deportes Linares y nosotros, yo les puedo comentar que el dueño le llegó esa plata a la Canmebol y la repartió todo en, en los jugadores y los funcionarios eh, así que que somos un club que no se habla mucho independiente, pero también hay, hay cosas buenas, o sea, esa misma plata que se dio Gabriel Artigue, eh, a nosotros nos llegó y se repartió en totalidad, y eso se lo, lo puede decir el capitán Francisco Ugarte, eh, que es nuestro capitán, él te lo puede comentar, que fue así, así que en ese sentido, obviamente que estas cosas manchan, manchan la, la división, manchan a, lo, a los que somos dirigentes, pero no, hay, no, todos somos, no todos somos así, no todos los dirigentes de los clubes son iguales, hay dirigentes que son muy esforzados, muchachos, muy esforzados, que les cuesta tener el, el pesito, pesito, para pa poder cancelar sus obligaciones, pero hay este tipo de gente mancha, o sea, este tipo de gente mancha a todos los demás, y es lamentable que esté pasando esto, es muy lamentable. Eh, bueno, yo también manejo un par de informaciones Linares, ...y les puedo argumentar que... ...Gabriel Artigue es dueño del 20% de Portilinar... ...y esa es la plata que él está cobrando para irse... ...él está vendiendo su porcentaje de la sociedad anónima... Eh, ...entonces... ...claro, él dijo yo quiero que me den la plata y me voy... si me dan la plata en mi porcentaje... ...que el 20% él se va, pero... ...pero no corresponde muchachos a esas cosas de, de... ...ser... ...matón, ser... ...no sé, delincuente... ...llevarse una plata que le corresponde a los jugadores... ...y tener a los jugadores que no tienen que comer es algo inhumano muchachos, que no, no estoy de acuerdo en, en, en absoluto eh, aparte, no sé Linares hizo una gran campaña, en una gran plaza, no, no, no es para que esté pasando esto y, y, y es más, y, hay otro caso también que también se le puedo comentar a ustedes que, que lo que supe del, del caso Linares es que incluso hay un, hay, un, un, hay un jugador que está a préstamo y que, y que le, el club de origen le pagaba su plata y Gabriel Artigue también se llevó la plata de él, o sea eso ya no tiene nombre muchachos no, a mí no me cae en la cabeza que Deporte de que le paga la plata al jugador y, y, y Gabriel Tigue no se la entrega al jugador entonces eso ya es, es ser delincuente y yo no sé por qué esta gente está, no, no la denuncia no, no está preso pero son cosas que rayan con la delincuencia muchachos, entonces en eso no estoy de acuerdo porque nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo eh, para poder sostener eh, los dos clubes en este caso yo hoy día vengo a hablar de Deportes Quillón, pero un tremendo esfuerzo nosotros como club y, y nuestro dueño que sé, que lo voy a nombrar que Oscar Roa y, y Michael Ortega que somos somos los tres dirigentes, no somos más, nosotros somos tres personas que, que están en las reuniones, que que van a la, a la, que estamos ahí en la cancha día a día, que nos manejamos con los jugadores, que nos manejamos con los técnicos y hay un tremendo esfuerzo detrás. Nosotros este año habíamos conseguido auspiciadores, habíamos hecho campañas de socios, mil cosas para poder generar recursos y, y lamentablemente vino esto del virus que nos complicó a todos. Yo no, no creo que hoy día haya un club que diga que está bien, porque sería mentira, y, y nada, muchachos, eh, lo, me, me, me dolió mucho la noticia, esta noticia que viene hace varios días, yo tengo jugadores que conozco en Deportes Linares, incluso nosotros nos trajimos uno, que, que es Ronaldo Correa, que lo trajimos a Deportes Linares, después que lo dejaron afuera y lo trajimos a Deportes Quillón para darle una oportunidad, y ahí nos contó varias cosas de las que ocurrían en Deportes Linares y que obviamente para mí me sorprenden. Pablo. Está un poco lo, el actual, ¿no?, personal, pero ¿por qué pasan este tipo de situaciones en, en los clubes? Eh, la ilusión, porque uno entendería que cuando uno eh, va a buscar un trabajo, le piden algún eh, antecedente, un certificado de antecedente de cómo, es, eh, cómo uno ha, se ha comportado, ¿cierto? ¿Por qué no se llevan esta misma rigurosidad en los clubes? Eh, también sabiendo que tenían el apoyo de la municipalidad, cosa que es muy difícil eh, conseguir, lo que pasa, muchachos, es que aquí hay gente que vive de, de, de los recuerdos. Y en este caso, Jorge Vergara, de donde ha estado después que ganó la Libertadores con Colo-Colo, ha, ha salido mal. Si ustedes hacen un recuento, ha estado en miles de clubes: Copia, Po, Deportes Puerto Montt, en, en muchos lados. Y él ha salido mal de todo y, y nunca ha ganado nada. Entonces él vive con el recuerdo y a la gente la, le dice: No, es que yo fui el Carmel el plantel de Colo-Colo y fue, ya fue. Entonces, él vive con eso y le creen, y Gabriel Artigues lo mismo, él estuvo en Colo Colo, estuvo en la U de Conce, eh, también llegan con, tienen buena labia, como se dice, y, y, y hay muchos dirigentes que no, que no saben de fútbol, lamentablemente, y lo tengo que decir públicamente, hay muchos dirigentes que están ahí porque quieren al club, porque lo aman, pero tienen muy poca idea de fútbol, y este tipo de gente, claro, eh, pucha, tiene contacto, tiene amigos, tiene acá... Como dice el, el amigo ahí también, eh, tiene amigos en, en ANFA, entonces tienen contacto y de esa manera entran a los clubes. Entonces, en mi caso yo puedo decir lo contrario, a mí me, me llamó el dueño del club, a mí yo soy de Chillán, estoy a media hora de Quillón, a mí me llamó el dueño del club y me ofreció trabajar con él y nada, yo súper tranquilo, eh, puedo mirar a la cara a todo el mundo eh, porque la verdad... Hemos hecho un tremendo trabajo para estar ahí y, y en ese sentido apoyando al club eh, a, a muerte. Y Este año habíamos hecho un tremendo cuerpo técnico, eh, yo hablo con los dos clubes, en los dos clubes teníamos equipos buenos los dos, independiente está Luis Murri, en, en, en Quillón está John Bustamante, que, que lo fuimos a buscar a, a Tercera A para poder traerlo para acá. Tenemos un cuerpo técnico de lujo, con gente que ha ascendido, trajimos a... Ignacio Garrido, que era el preparador de arquero el año pasado de Deportes Concepción, que ascendió con ellos. Tenemos a Merkin Manguera, que era el, el quiniciólogo de Fernández Vial hace dos años cuando ascendió. Tenemos a Diego, a Diego Saldía, que es un gran PF que el año pasado estuvo con Fantasma Pereira en Independiente. Entonces, tenemos gente de calidad y en, en, en, en Independiente es lo mismo, entonces y jugadores lo mismo. Eh, tra, tra, tratamos de, con, con pocos recursos, eh, ser muy inteligentes. Creo que eh, creyeron en el proyecto los chiquillos, eh, hay muchos jugadores que vino de, de muchos lados eh, creyeron en el profesor John Bustamante cuando lo llamamos, en mi persona que fue la, la, que, la que iniciamos este, este sueño de, con Deportes Quillón porque este cuarto año de Deportes Quillón y, y los tres años anteriores yo no voy a hablar de los tres años anteriores porque no estaba pero los tres años anteriores el número no se clasificó, independientemente se le quitaron puntos por secretaría y, y muchas cosas que ocurrieron, pero Deportes Quillón no ha clasificado a a la Liguilla de arriba en ninguno de los tres años, entonces el sueño era este, este año pelearla eh, se trabaja un técnico con experiencia, que ya tiene un ascenso y que, que, que tiene credibilidad en el medio y, y nada, este año se estaban haciendo bien las cosas, hasta que vino este, este parate del, del, del virus, lamentablemente y hemos tratado de sobrellevar eh, de, a duras penas, como se dice, el club, los dos clubes y en el caso de Deportes Quillón, que es obviamente es lo que voy a hablar de hoy día eh, hemos tratado de a los chiquillos tenerlos entrenando tenerlos al tanto de ellos, preocupados y también en el, eh, nuestro dueño ha hecho un esfuerzo para darle un pequeño ayuda a los muchachos eh, a todos, entonces ha sido difícil, otros clubes yo sé que la están pasando más mal que nosotros pero, pero espero que, que esto esto pueda volver en algún momento muchachos, porque hay, como dicen ustedes hay mucha gente que, que hoy día vive, vive de esto, árbitro eh, turno ...y miles de personas que están sin trabajo... ...y, y el fútbol, mueve, como dice como decía el amigo... ...mueve mucha plata, independientemente... ...este fútbol profesional... ...mueve dinero y le da trabajo a mucha gente... ...y esa gente hoy día está, la está pasando mal. Es verdad y queremos que... ...toda esa gente y todo ese dinero... ...entre comillas, que se mueve, sea de forma legal... ...transparente, yo creo que esto ya... Es, ...han sido las gotas que han rebalsado el vaso... ...y es para que la gente empiece a abrir los ojos... ...para que los clubes, los dirigentes... Eh, estos dirigentes que hacen una mala labor Dejen de opacar a los que están trabajando de buena forma Nosotros hemos tenido muy buenos dirigentes muy Clubes muy esforzados que nos comentan su trabajo Y lamentablemente por este tipo de personas Se opaca mucho lo que pasa Yo creo que ya hay que ponerle un, un pie ahí eh, en el stop Por así decirlo Para que ya basta de promesas falsas a jugadores Yo lo he vivido y, y lo viví cuando fui jugador De muchos compañeros que por promesas falsas se iban a clubes donde les prometían dinero, un, cosas inimaginables, y eh, estaban en tercera y al final eso era todo para ellos, no había ninguna garantía, los jugadores terminaban firmando y después quedaban tirados y, que, y ahí quedaban amarrados al club, entonces hay muchas cosas que deberían trabajarse con mejor transparencia, porque al final lo que queremos es que esto mejore, que mejoren los clubes, yo creo que hay muchos que están en, en es, apuntando en ese horizonte, pero hay otros que están todavía ahí, como decía Poeta, creyendo, como decía Pablo, creyendo en el currículum antiguo de una persona que te pinta un buen bla bla, que tuvo un buen pasar antiguamente, pero ya no fue, ya el fútbol ha ido evolucionando, hay muchas cosas que se deben manejar, obviamente un dirigente yo creo que el día de hoy tiene que saber tanto de fútbol como también un poquito de negocios para saber cómo manejar el tema auspiciadores, a qué, qué cuerpo técnico, qué jugador elegir, y eso es muy importante. Mira Pablo, acá tengo unos saludos que te manda Jean Paul Olivares, Arancilla, Dice, extraordinario gerente deportivo Pero mejor como persona, que si le puedes Mandar unos saludos ahí a Jean Olivares eh, Saludos a Jean un gran, amigo, un gran amigo, un gran amigo Un gran amigo, un gran socio También te manda saludos Walter Díaz, saludos Pablo, abrazo grande Pone por acá Son Hola, la gente de Argentina, que, bueno Amigos de Argentina están viendo el programa en Argentina Así que están internacionales ah, muchachos que... Qué bueno, le mandamos un saludo a toda la gente. Vi por ahí un, un comentario en Facebook y te decían que incluso de España, lamentablemente por horario no nos podían ver, pero estamos teniendo, agradecemos ahí toda tu publicación porque la llegada que, que hemos dado. Quiero que nos comentes ahora en concreto, bueno, cómo, cómo funcionaba y cómo se habían preparado Quillón eh, para este 2020, cómo fue la gestión, eh, qué, cómo ya, porque estaban, estábamos a un paso de que iniciara el campeonato, cómo, cómo habían hecho su pretemporada, que nos comenten un poquito de eso. Sí muchachos, mire, yo voy un poquito más atrás, si me permiten. Yo voy a, voy a comentarles que yo llegué el año pasado, en septiembre, a Independiente cauquenes eh, Me invitó el, el dueño del club a integrarme, que necesitaba gente trabajar por el club. Y, y creo que lo hice bastante bien la, la última parte, ¿ya? De ahí, este año, cuando termina el campeonato, me comenta que con Quillón tiene la espinita de, de poder pelear algo importante, ¿por qué no buscar el ascenso? Y me comenta que nos reunamos, que le interesa que yo trabaje con él, eh, mancomunadamente, que sea el gerente deportivo, que ayude a armar el plantel y que obviamente eh, buscáramos lo, a, lo, a los posibles técnicos. Eh, tuvimos varias reuniones, vimos varios nombres, eh, vimos varios nombres importantes en la división que podían venir al club. Y bueno, y tuvimos un par de entrevistas y no se, no se usó el, el, el tema de, de John Bustamante, eh, porque John... Eh, tenía ganas de, de cambiar de aire Él tenía de palabra un acuerdo con, con seguir en Pilmahue Pero yo hablé con él, vino a conocer las instalaciones Nuestro complejo, aquí en el verano eh, Y obviamente le gustó pues, que Las condiciones nuestras, muchachos, el día que, que puedan venir Los dejo invitados, son espectaculares O sea, eh, hay de todo Tenemos comedores, departamentos dobles para los muchachos para que duermen ahí, comedores, eh, hoy día se está construyendo un gimnasio, una cancha de lujo, eh, buenos camarines, eh, sala de, para poder hacer el tema de los videos con los profesores, eh, y nada, un complejo de primer nivel, yo creo que no es por agrandarme ni nada, pero no hay ningún club de tercera que tenga este complejo, ya, ni en tercera A, porque es un complejo espectacular. Eh, eh, todo bien organizado, con una cancha que se está siempre arreglando, que siempre están preocupados de ello De tener buenos equipamientos, de buena infraestructura, buen, buena, también buena ropa para entrenar Tenemos de todo, todas las comodidades que el jugador necesita Y ustedes lo pueden corroborar con algún muchacho que, que este año estén en, en, en Deportes Quillón que, te, que tienen de todo y lo, que, y, y lo que se les prometió, se les cumplió, o sea, desde el primer día la pretemporada fue excelente, con tres comidas diarias, la pretemporada, las dos semanas que estuvieron los, los muchachos entrenando, con un trabajo extraordinario eh, del cuerpo técnico, y nada, y cuando se toma la decisión de, de traer a, al profe John, él, él, obviamente el proyecto de él es, es tratar de ascender, eh, él bajó de categoría y se la jugó por, por venir a, a Deportes guión viendo el proyecto, y nada, empezamos a trabajar, empezamos a ver los temas de los jugadores, eh, yo también lo ayudé, ayudamos a todos los dirigentes que estamos ahí a armar el plantel con el profe, obviamente siempre él daba la, la última palabra para ver si da el visto bueno jugar algún jugador o no, vinieron varios chicos a prueba, hicimos prueba, quedaron un par, así que en ese sentido, nada, eh, súper contento con lo que se estaba haciendo porque jugamos varios amistosos, importante, anduvimos súper bien, incluso con Independiente, que lo tenemos acá mismo, hicimos varios amistosos que fueron muy parejos futbolísticamente y que, y que el profesor Len Murray eh, había hablado muy bien de, del equipo, le gustaba cómo jugaba. Fuimos a jugar a Lota, que hicimos una gran presentación. Entonces, con el equipo tercera a, perdón, hicimos de Lota, hicimos una gran presentación en Lota y teníamos todo para empezar este campeonato muy bien. Obviamente, yo sé que también muchos equipos en el Grupo Sur se armaron de buena forma, un grupo muy potente, donde llegan muy buenos jugadores, creo que el Grupo Sur es un grupo que todos los años está, está dando que hablar, y en ese sentido eh, nosotros eh, pretendíamos este año buscar el ascenso, obviamente con humildad, bien calladito, como dijo Mauricio, que nosotros no metemos mucho ruido, eh, en ese sentido por lo mismo, porque nosotros preferimos trabajar de forma silenciosa, el profe es de la misma cuerda, yo soy igual, entonces de bastante bajo perfil, y con nuestro dueño igual, y toda la gente que está en Deportes Quillón, eh, prefiere trabajar en silencio pero hacerlo de buena forma así que en ese sentido lo estábamos haciendo muy bien y vino esto y lamentablemente truncó truncó todo truncó todo porque eh, quedaba poco para empezar el torneo porque estaba todo en regla porque teníamos un plantel de 22 jugadores a muy buen nivel donde entraba uno salía otro y no se notaba y bueno ahora se complicó se complicó y como les vuelvo a repetir nosotros hemos tratado de de como club eh, ayudar a los muchachos, ya sea moralmente, porque estamos preocupados de ellos, cómo está la familia, eh, próximamente hay un muchacho que va a ser padre estos días y estamos atentos de él también. Eh, y, y, y esa es la idea, la idea tercera es que sea una familia, que no esto no va a prestarse por un negocio, o mucho menos, el negocio va a llegar cuando el equipo llegue al fútbol profesional, o cuando esté en primera vez, que recibe plata del CDF, pero acá es todo a pulso, eh, todo, eh, todo lo que se puede hacer como le digo es esfuerzo y, y agradecido de, de pertenecer a este club, nada más eso es lo que le puedo, les puedo contar muchachos lo importante acá de lo que tú nos comentas, eh, disculpa Alexi, para hacer un, un pequeñito resumen, es la transparencia con la que trabajan, de lo que las condiciones que se le presentan, ya sea cuerpo técnico, jugadores, son las que hay y no hay más de eso, o sea, no, no le prometen ni que sueldos millonarios, por así decirlo, ni, ni cosas que no se van a poder cumplir, sino que, como lo hemos comentado, una división donde trabaja solamente eh, contratos a, a palabra de compromiso, eh, lo importante es eso, cumplir con eso eh, pintarle desde un principio la realidad a los jugadores y al cuerpo técnico Para así que todos trabajen en la misma línea Yo creo que eso es una muy buena gestión que se ha hecho Como decíamos, el colegio, en su, yo me acuerdo en el 2018 Ese impacto que tuvo por el tema de los puntos Si no hubiera sido su acceso a, a, lo, entre comillas, a la otra liguilla eh, ahí est ha estado haciendo las cosas bien. Me imagino que su dueño eh, eh, es al final la primera, la primera línea, por así decirlo, de la buena intención que tiene para que se haga un buen, un buen cometido con este equipo. Así que veo, veo bastante bien. Obviamente fue lamentable esta situación que ha pasado, pero a esperar que, que todo esto se pueda retomar y seguir trabajando de la mejor forma. Sí, me, hay, me imagino hay, ahora que hay, ahora hay, Alexis. Algo cortito, Mauro, voy ¿Sí? a agregar algo cortito. Mira. Nuestro dueño es un tipo amateur, amateur, en el sentido que él jugó fútbol amateur, juega hasta el día de hoy fútbol amateur, eh, tiene un equipo amateur y, y aquí en Quillón, y, y en el caso mío lo mismo, yo jugué fútbol amateur de niño, fui técnico a los 15 años, después yo les puedo contar que fui técnico de selección, de selección ANFA acá en mi, en mi ciudad, en Chillán, y, y tuve logro importante, fui dos finalistas regionales con equipo de Concepción, con categoría sub-13, también a nivel escolar. Yo nunca lo he dicho, pero salí campeón nacional dos veces en el Estadio Nacional. Le ganamos a, a equipos grandes de gran nivel a nivel nacional. Un, un campeonato lo ganamos en, en, en Temuco y el otro lo ganamos en Santiago en el Estadio Nacional de preliminar un partido de eliminatoria de Paraguay con Chile. Entonces, eh, nosotros somos gente que, que, que, que conoce el fútbol amateur, que no, no, no somos gente que no lo conoce y, y impregnado con esto. Y obviamente que el día hoy, hoy día el fútbol de tercera no es el mismo que hace 15 o 20 años atrás, muchachos, que era, era desastroso. Yo, yo tuve gente amiga, eh, yo soy un poquito más antiguo que ustedes, muchachos, que tuve gente amiga que hace 20 años atrás el fútbol de tercera eh, no, era, era barrio barrio. Entonces hoy día ya estamos un poco más profesionalizados y eso es bueno, por más que a mí me digan pucha que llega gente a invertir, yo creo que es bueno para los jugadores que tengan las condiciones, que entrenen bien, que les paguen al día, porque antiguamente no recibían nada, condiciones horribles, no habían cancha canchas de tierra, los, los, los equipos de tercera antiguamente entrenaban en cancha de tierra, muchachos. Entonces hoy día las condiciones son mejores y, y hay clubes como el nuestro que trata de hacer las cosas bien. Yo espero, yo sé que para todos los dirigentes de tercera les cuesta. Yo tengo amigos en Rengo, tengo amigos en Ranco, tengo amigos en Cabrero, en Parral, yo sé que a todos los dirigentes les cuesta, les cuesta. ...mucho trabajo y, y por ahí somos, somos criticados... ...hay muchos dirigentes que criticado ...que hay envidia detrás... ...que hay poderes fácticos que... ...por ahí los quieren sacar... ...por, por, por aparecer o no aparecer... ...pero no, ese no es nuestro caso... ...nuestro caso es trabajar bien... ...es tratar de que los muchachos tengan sus... ...sus comodidades... ...y obviamente este año íbamos por, por buscar algo importante... No, ...no tenemos la bolita de cristal... ...para decir que éramos los, que, los candidatos al ascenso... ...ni mucho menos... ...pero íbamos a tratar de pelearla y creo que teníamos las armas para poder hacerlo. Lamentablemente, como, como dijo Mauro, llegó esto y, y truncó mucho. Ahora tenemos la esperanza, después de, de las reuniones que hubieron la semana pasada, de que esto vuelva en algún momento y, y bueno, y vamos a estar preparados de vuelta. Eh, no, sé si, eh, eh, no sé si todos los equipos van a participar, es una incógnita, pero de que se va a jugar, yo creo que se va a jugar, ese es mi, mi pensamiento. Sí, queda ahí la, la, la verdadera incógnita. No sé si ahora Alexi, disculpa que te haya interrumpido, Teníamos esa pregunta para Pablo. Era yo, no, era. Poeta. No, güey, eh, ¿cómo se llama? Resc rescatar una, una parte de lo que acaba de decir nuestro invitado, que sí, se ha profesionalizado mucho, ha cambiado mucho la, la categoría, lamentablemente los dirigentes y los dinosaurios que están en las altas esperas de no, para ti Martino Sándate, esto tiene que cambiar. Y directamente para nuestro invitado El grupo es súper es, es complicado le, le he hecho una, una buena repasada Yo quería preguntarle sobre, sobre eso Porque también las campañas eh, lo, lo habían mencionado eh, en, la, en la zona de la, de la liguilla baja Por así llamarlo pero ahora se estaban preparando bien Yo seguía en parte por ahí medio, medio de reojo Sobre todo la campaña de socios Que también mencionó Quisiera abordar ese tema Cómo es el sentido de pertenencia ya Porque para el sur Los, los equipos tienen mucho arraigo Y a la vez También tienen mucho apoyo Cómo, cómo se siente esto A través del de colegio que yo Donde lamentablemente Y tengo que ser honesto en, el, en ello Yo me empecé a inmiscuir bien En, en lo que es el, el ambiente del club Hace no más de dos años Perfecto. No, mira, la verdad, eh, como las campañas en los últimos años, yo tampoco tengo tan tan acabado el tema, pero sí he estado el, el tema acá en la prensa, veía en las redes sociales, estaba al tanto de lo que pasaba en, en Deportes Quillón. Eh, es un club que, que lleva bastante gente cuando la campaña es buena. Obviamente cuando las campañas son malas, tú sabes que la gente desaparece en todos lados y como nos tocó... Le tocó jugar la liguilla de abajo, obviamente no no era mucha la gente la que la que llevó en esa liguilla, pero hay, hay partidos donde fue mucha gente. Eh, partido, me acuerdo, un partido hace dos años con Deporte Concepción, donde Deporte Quillón gana holgadamente, hace claro, el año anterior, legado holgadamente 4-1 y el estadio no, no, no cabía más gente. Entonces. Yo creo que este año si teníamos una campaña eh, aceptable y estábamos peleando en los primeros lugares íbamos a llevar mucha gente, íbamos a llevar mucho público, aparte como le vuelvo a repetir, estamos tratando de hacer, de acercar a la comunidad, al, al, al, al estadio, de hacer una, una campaña, estábamos hablando con varias empresas locales de que fueran auspiciados nuestros, teníamos ya por ahí hablado con varios y algunos ya hemos llegado prácticamente a algún acuerdo, para que la gente llegara, y obviamente nosotros tenemos también el apoyo del colegio, de los alumnos, de los profesores que están fin de semana, fin de semana, están, están nos acompañan eh, sí o sí, y, y los mismos alumnos del colegio también son hinchas del club, así que en ese sentido, eh, cuando cuando la campaña obviamente sea buena, va a llevar más gente, eso es indudable. Y, y nada, esperar que, como le vuelvo a repetir, este año teníamos... un un muy buen equipo eh, y esperar que, como le vuelvo a repetir, eh, vuelva al fútbol, eh, que pase esto. Lamentable por toda la gente que está sufriendo, lamentable por, por toda la gente que está muriendo. Y cuidarse, también hacer un llamado a la gente que se cuide, que esto todavía no, no ha pasado, que, que mucha gente cuando no le ha dado esto y no ha pasado por esto, no tiene un familiar enfermo, no le toma el peso a la, a la realidad de, del problema. Y sobre todo sobre todo Santiago, que, que todos los días uno ve las noticias y, y está súper complicado. Así que también el llamado para ustedes, muchachos, a, a cuidarse, a cuidar a la familia, porque un, un error eh, se paga caro. Así es, eh, es importante lo que dice Pablo, porque, a ver, nos salimos un poquito entre comillas del fútbol para hablar sobre esta situación en el país, pero que todo está directamente relacionado. Hay cosas muy importantes que si esa misma unidad que se presenta en la cancha como familia, como gente. Eh, apoyando un club debería ser la misma unidad para tener consideración de no contagiar a, a, una, a otra persona, de cuidarse, de quedarse en casa y hacer caso a lo que dicen las autoridades. Mira Pablo que hay unos saludos de bueno Leandro Mendoza, le mandamos un saludo, unas manitos ahí saludando. Eh, Lucho Pérez Duque, pone grande Pablo, te manda saludos también. Uno, uno grande aquí de la, de la división que tuvo un gran pasar, eh, saludos eh, a Don Pablo, un abrazo de eh, Gregory Aguilera que también te manda saludos por ahí Y la gente que también... Bueno, ante, eh, ante, el programa, ante el programa hablamos de ello, nosotros sí, pues, también comentarte que, que Independiente también le dimos oportunidades a muchachos de tercera que el, yo creo que el objetivo de la tercera división es, es promover jugadores, yo creo que Mauro... Eh, Fuiste jugador hasta hace muy poquito y yo creo que el sueño de ustedes, o de todos jugador de tercera, es pasar al fútbol profesional. Nosotros hacemos seguimiento, en mi caso siempre estoy mirando jugadores de tercera. Los mismos chicos de Quillón vinieron con ese sueño de el día de mañana saltar al fútbol profesional y, y tenemos ahí el hermano que está ahí mismo, el hermano grande que yo le digo que está ahí mismo. Y este año trajimos tres jugadores de tercera, de uno de tercera A y dos de tercera B a Independiente Cauquenes. Que bueno, que uno es Lucho Pérez, que era de Rancagua Sur, el segundo, Grego es la Aguilera, que fue gran figura en Tricolor de Paine. Y el tercero es Mauricio Cortés, que también fue gran figura en, en Escuela Macul, que también ascendió. Entonces, eh, no nos quedamos en palabras solamente. Nosotros, cuando yo les digo a los muchachos que las oportunidades se dan, en el, por lo menos en el caso mío y en el caso del club, acá las oportunidades se, se están dando. Y también es importante ah. que las aprovechen los, los muchachos, porque... Obviamente, eh, a ver, muchas veces se critica que los dirigentes no hacen su labor pero también hay jugadores que quizás cuando se les da la oportunidad no la aprovechan o no están preparados para, para esto, no se preparan, me refiero, físicamente o no toman la, la realidad en la que están, que están a un paso de, de ser profesionales. Así que esa invitación queda también a todos los jugadores, de, de en, incluso en esta pandemia, de seguir preparándose porque en cualquier momento esto puede volver, te puede llegar la oportunidad que tanto esperaste y, y hay que seguir trabajando para eso. Antes de seguir, muchachos, con el, la entrevista y, y el invitado, vamos a pasar a hacer mención a nuestros colaboradores que hacen posible este programa. Así que ahí mi, mi amigo, señor director, me va acompañando con las imágenes porque le mandamos un saludo a los, a los amigos de eh, Ñuble Prince, eh, a nuestro amigo Eduardo Asensio, que sigue trabajando, que es de, de Chillán también. Mira lo que nos tiene, estos entretenidos llaveritos. De... Tenemos llaveros, tacitas, eh... hay de todo. Para sobre todo este fin de semana que se nos viene el día del padre, pueden hacer sus pedidos. Ahí él sigue repartiendo, sigue enviando. Alexis está mostrando ahí su reloj que le llegó para el día de su cumpleaños. Recuerden buscarlo en nubleprint en Instagram o contactarlos al más 569-6692-7829. Más 569-6860-2621 Ahí pueden buscar de todo lo que quieran para regalar cositas bastante interesantes en nuestro amigo de Nuble Prim También le mandamos saludos a nuestro amigo de Josman Barber Shop eh, Gonzalo estuvo ahí en contacto en la semana con él eh, Nos comentaba que ha sido difícil para él, que es una pega compleja porque está en contacto directo con la persona pero tiene su permiso, se está moviendo, está haciéndolo con las medidas, así que le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo de Josman Barber Shop. Pueden contactarle con él en su Instagram, ahí tiene su número de contacto para coordinar incluso un corte, algo de barbería o incluso consejos. Ahí Josman está dispuesto a ayudarlos. Le mandamos saludos también a todos los amigos de la comunidad de Fe de Chile, las comunidades de hinchadas europeas. Ahora que está volviendo las ligas europeas, qué, qué bonito sería ser parte de esto, ¿no? vestir tu camiseta, ser parte de, de algún equipo europeo. Está la liga, está la comunidad, puedes jugar también por esos equipos, así que esperando que retorne el fútbol, puedes ser parte de esta comunidad y unirte a todos los equipos. Si eres hincha de algún equipo europeo, le mandamos un saludo a todos los amigos de Fede Chile. Búsquenlos ahí en Instagram para ver las fotos y publicaciones de también sus respectivos equipos. Le mandamos eh, otro saludo también a Aqua Antu, los amigos que pueden ir a buscar también en Instagram, arroba aquaantu. ahí está toda la información en sus redes sociales, su número de contacto para que pidan su bidón de agüita, su dispensador y ellos se lo llevan directamente a la casa para estar en la mayor comodidad, no tener que salir, están trabajando, tienen sus protocolos, así que vayan a buscarlos ahí a los amigos de Aqua Antu, ahí en las imágenes pueden ver. Sus redes sociales, Agua Antu eh, en Instagram y también su número de contacto para que vayan a visitarlos eh, y puedan pedir su agüita para la casa. Corur Indumentaria Deportiva son los amigos que se han hecho muy partícipes en el fútbol femenino y también en el fútbol de tercera edición tienen la mejor indumentaria deportiva. Así que vayan a visitarlos, vayan a buscarlos, vayan a cotizar para ir Consultando para vestir a su equipo Tienen camisetas, shorts, medias Van teniendo las imágenes de todo todos los implementos que ellos venden Así que es bastante interesante lo que proponen nuestros amigos de Corur Chile A los que le mandamos un gran saludo Recuerden ir a buscarlos en Corur Indumentaria Deportiva En Instagram Le mandamos saludos a nuestros amigos Que vaya gente que los debe estar ahí anhelando ¿oh? Bazar Cafeteros son los amigos que traen el mejor café eh, importado Totalmente para eh, la puerta de tu casa. ¿Cómo pasar este invierno ahí con algo calientito? ¿Qué mejor con un cafecito de bazar cafetero? Vayan a buscarlo en sus redes sociales arroba bazar cafetero para tener lo mejor del café directo a tu casa. Recuerden va, arroba bazar cafetero y consultar ahí por precios, sabores, aromas, todo lo que trae bazar cafetero. Planeta 7 tiene lo mejor en indumentaria deportiva para esta cuarentena. Si quieres entrenar desde tu casa, recuerda ir a visitar a los amigos de Planeta 7. Hay desde camisetas hasta pesas, implementos deportivos, balones, patines. Tienen de todo los muchachos para que te muevas y generes un entrenamiento en tu casa. Puedes hacerlo de todo y puedes buscarlos en arroba planeta 7 en Instagram y hacer tus cotizaciones para tus implementos y kit deportivos para entrenar en tu casa. Así que recuerden arroba planeta 7. También los amigos de Food Shop se mueven con las camisetas, tienen de todo tipo de camisetas para que vayan a consultar la mejor calidad en camisetas internacionales y nacionales, vayan a visitarlos, arroba foodshop. estuvieron hace poco haciendo ahí un concurso, ahora que están volviendo las ligas, están los nuevos modelos, incluso vayan a cotizar, vayan a consultar, tienen de todos los amigos de Food Shop que les mandamos un gran saludo. Y el último que se sumó a la familia son los amigos de Fútbol Connect. Es una red social donde puedes ampliar tu red de contacto, ver y visualizar o subir videos de fútbol también para buscar nuevos talentos. Tienen eh, a la venta incluso distintas cosas. Es una red muy amplia que habla de fútbol. Tienen ahí, Pueden buscarla incluso en su aplicación para Android o iOS. Pueden ir a buscarla a Fútbol Connect para tener las mejores noticias o incluso... Subir sus propios videos y contactarse con la gente de eh, Fútbol Conecta Así que le mandamos un gran abrazo a todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa Y antes de continuar, no sé si José Ángel está por ahí Me tenía un dato sí, sí. del club deportivo La Granja Así que puedes informarle a la gente porque están con una campaña bastante interesante Sí, de hecho, a toda la gente que está a través de Facebook, junto a nosotros en Tu x arroba x viendo Ataque Directo, arroba Ataque Directo en todas las redes sociales, Deportivo La Granja está haciendo una rifa simbólica con una camiseta conmemorativa del presente año 2020 que recuerda al, al colega eh, Francis Zamora, fallecido durante este año, y todo lo recaudado será... ...donados para una y, ¿por qué no?, varias ollas comunes... familias vulnerables y vecinos de la granja que están en situación de calle. Así que los números van a ser 100 y tendrán un valor de 1.000 pesos. Por supuesto, el llamado es que si ustedes pueden hacer una donación mayor... ...bienvenido sea, porque les repito, todo esto va a ser donado para una o varias ollas comunes familias vulnerables y vecinos en situación de calle de la comuna de la granja les reitero deportivo la granja a través de facebook arroba deportivo la granja con esta gran rifa una buena iniciativa donde te puedes ganar esta camiseta 2020 conmemorativa que recuerda a francis zamora le mandamos entonces un saludo a toda la familia de la granja, a toda la gente que colabora con esa olla común, esa rifa que se va a realizar para toda la gente. Y Alexis, tú me tenías un datito importante sobre eh, una persona, en este caso también valga la redundancia, importante de La Pintana, si nos puede comentar un poquito que salió ayer en las redes sociales. Sí, el profe Rigoberto Villarroel, entrenador de La Pintana Unida, lamentablemente está ahí, pasando por por el coronavirus. Ahí está siendo atendido en el padre Hurtado. Pude conversar muy breve con él y nada, le mandamos ahí un abrazo y una fuerza para que pueda superar esta terrible, este terrible virus que nos tiene a todos ahí. Muy, muy expectante porque como decían uno no puede salir tranquilo a la calle y los que lamentablemente tenemos que seguir trabajando eh, tenemos que tomar las precauciones, así que un saludo a la gente de La Pintana en especial, eh, mucha fuerza al profe eh, Rigoberto Así es, entonces saludo a toda la gente que está luchando contra esta pandemia, que se están haciendo distintas cosas y es importante que se está moviendo todo así que vamos a apoyar a, a estas buenas causas Mira, le mandamos aquí un saludo a César González Arriagada, le pones saludos, Pablito, gran labor la que realizas en el club y en la gestión de la dirigencia, un abrazo. Le mandamos un saludo a Fabi Ramos que está siempre pendiente ahí a nosotros, le mandamos un gran saludo, debe estar preparando ahí por la, el retorno del fútbol de, de Primera División, le manda saludos al poeta. Y reiteramos los saludos a Adriana Poblete y a la gente recordarle, hashtag yo quiero el anuario para ir participando por el anuario que sortearemos ahora al final del programa eh, hay un pequeño saludo por interno hay una pregunta para el profe sobre, sobre el ex capitán de Curacabí que se fue para es la pregunta que le hacen a Pablo por interno es eh, que se vinieron tres jugadores de Curacaví a jugar a Deportes Quillón. Tengo entendido que el capitán era Raúl Ceballos, sí. Raúl Ceballos, muy buen jugador y gran, gran chico, gran persona. Él vino a prueba, vino a probarse a vino a, probarse a Deportes Quillón, llegó de la nada. Y también llegó Marco Estudillo y Camilo Pérez, que eran tres jugadores de Curacaví que están con nosotros. Eh, bueno, a Camilo lo trajimos directo y Marco con... con con el Raúl Vin llegaron a las pruebas A las pruebas jugadores eh, Fueron de los de los poquitos que se quedaron Creo que se quedaron tres Y ellos fueron de los dos o tres que se quedaron Y, y nada, buenos muchachos eh, La pretemporada, hicieron una gran pretemporada y, y nada, tienen que pelearla Como les dije yo, tenemos un gran plantel eh, 20, 20, 21 jugadores parejitos eh, Yo no sé si ustedes están al tanto Del plantel de que, que están Deportes que yo, no conocen algunos jugadores Pero tenemos jugadores de dilatada trayectoria en la categoría, algunos que venían de tercera, de tercera A y algunos que rescatamos de, de segunda profesional. Nosotros tenemos un jugador que el año pasado jugó en Independiente, que es Matías Parada, que no sé si será el único jugador que en algún momento jugó en primera y, y, en, y en la U, ahí marcó un gol en el campeonato nacional. Entonces un chico que por X motivo hoy día está jugando en tercera B, le dimos el apoyo, lo ayudamos. Y, y, nada, este año Matías tenía, quería hacer un gran campeonato, tenía otra oferta de tercera A, incluso de segunda, pero él optó por por este proyecto como muchos jugadores, Fabián Illanes igual, un jugador conocido en la categoría, que el año pasado estuvo en Concepción, que fue campeón con Pilmahue, y también tenía mucho ofrecimiento y confió en el profeyón y, y, varios jugadores más que, que te podría, que te podría nombrar, Reinaldo ñate, que fue un gran jugador en en el descendido Tomás Grey, que también lo quería mucho equipo, que fue el goleador de los goleadores del Grupo Sur, y también se vino a, a, a jugar con nosotros, eh, jugadores de Rancagua Sur, Jonathan Riquelme eh, y varios más que yo te podría, no quiero dejar a nadie afuera, eh, Orellana, que venía de Cabrero, eh, y muchos jugadores, como le digo, el arquero Chimbarongo, eh, Ignacio González, que, que fue gran figura en Chimbarongo en los últimos años y también bueno muy buenos jugadores digo Ruti de Rancagua Sur eh, Ignacio el Ignacio de Pilmahua el central que venía de tercera A eh, así que no como les digo muchachos muy buenos jugadores Rafael Olave que también llegó de Pimahue, eh, acompañando al profe John. así que muchos muy buenos jugadores llegaron este año al, al plantel de Leandro Mendoza también conocido en la categoría que también tuvo el ascenso ese con Pimagué el 2018 Así que un plantel rico, eh, muy variado y obviamente que este año, como les vuelvo a repetir, teníamos un, un, el sueño de poder buscar el ascenso. Eh, así que eso muchachos, yo agradecido también que me hayan invitado y, y cortito eh, saludar a, a, a Newble Spring, que, que es uno de sus auspiciadores, que también tengo una reunión pendiente, íbamos juntos a juntarlo antes de que pasara esto, nos íbamos a juntar a, a, a ver algunas cosas, el de Chillán y yo también, así que en algún momento cuando vuelva esto, a mí me interesaba, me interesaba que, que pudiéramos hacer merchandising con él en, para, para los dos clubes. Así que en algún momento me voy a juntar con él. Y, y saludar a la familia, saludar a mi, a mi gente que siempre me está apoyando en estas locuras que yo, que yo tengo. Porque uno deja bastante a la familia los fines de semana de lado. Eh, y, y nada, ellos me están, me están viendo. Y, y, y como les digo, eh, a toda la gente que me apoya... Eh, Darle mi saludo porque eh, ser dirigente de fútbol, muchacho, eh, es bastante complicado, es muy difícil. Así es, eh, es complicada una labor. Incluso, bueno, toda la gente que trabaja en el fútbol el, el, prácticamente le dedica mucho más tiempo. A veces, la otra vez nos comentaba Ricardo el caso de que a veces él trataba mejor a los jugadores que, que a su hijo. Pero es un mundo totalmente bonito cuando se trabaja de buena de buena forma. Eh, antes ya, porque se nos va acabando el programa, bueno. Eh, hubo, hubo antes entonces de pasar a lo de la reunión de AFA, hay el ganador si Alexis lo puede dar. Carlos Joaquín Berríos Ríos, el ganador, así que ahí está, ahí se lo vamos a enviar, ahí en forma interna se lo vamos a mandar. Ojalá que llegue más rápido que, que el de nuestra amiga Oriana Sí, así que le mandamos un saludo a Carlos, gracias por participar, esperando que le llegue a ese anuario, Alexis se va a contactar con él, y bueno, ahora cortito comentar en lo que fue un poco la reunión, dar repaso de, de, de ANFA, de los clubes, porque se tomaron medidas y hay algunas fechas, como decía Pablo Galdame en la semana pasada, fechas tentativas para lo que podría ser un retorno y entregar información a la gente de qué pasaría con el campeonato de tercera división. B en este caso, y ¿cuáles son las medidas? Una de las primeras es que el campeonato se juegue a cuatro meses comenzando en septiembre. Yo diría que es a cinco meses, sumándole el mes de agosto, donde debería ser todo de entrenamiento, donde los clubes deberían comenzar a tener ya la vuelta a la cancha con balón, como comentaba Pablo, que mínimo deberían tener un mes de trabajo previo a la, a la competición. Este, este campeonato de cuatro meses sería, obviamente, de septiembre a diciembre. Se descarta la posibilidad de jugar en enero y febrero para que no interrumpa el campeonato 2021. Y todo esto va a estar sujeto a las, no a las medidas que se tomen en el gobierno, obviamente, y lo que pase de aquí a la fecha. Para hacer este campeonato más corto, se subdivirían la zona sur y la zona norte. Se haría ahí una reducción de cómo se van a jugar los equipos. Obviamente serán menos partidos... Otra de las medidas sería, por parte de la ANFA, eh, gestionar la entrega de unos eh, termómet eh, termómetros electrónicos para cada equipo, con un protocolo obviamente previo para los entrenamientos, para los partidos, donde tiene que ir cada jugador registrado de, de si está con COVID, de si tuvo, de cuáles son sus temperaturas, de un registro diario, de un encargado de, de salud por cada equipo, eh, otras las medidas, incluso era un aporte económico a través de una gift card, quizás para cada equipo, y bueno me imagino cada equipo va a ir tomando sus medidas, así que ya hay un poquito por así decirlo de humo blanco en cuanto a son las fechas, de no poder jugarse de esta forma eh, en septiembre, si se retrasa mucho al parecer no tendríamos campeonato porque no quieren los dirigentes que se interrumpa el del 2021, si sí quieren que se juegue el del 2020, pero que este no interfiera en el del 2021 Habrían por ahí muchos clubes que están Obviamente todos, la gran mayoría quiere jugar Y estarían dispuestos Y hay otros que les complica un tem un poquito el tema económico Así que iremos más adelante informando Tenemos una reunión pendiente Para traer acá, entre comillas Al set virtual A Don Martino, a Don Gerardo Para ir comentando esto No sé si rapidito, Pablo, nos puedes hacer un resumen De lo que tú tenías eh, sabido de, de esta reunión Sí, muy parecido, Mauro A lo que tú, a lo que tú comentas que la idea de ANFA eh, nacional es jugar eso ya lo dejaron súper claro y la mayoría de los clubes también quiere jugar de septiembre a, a diciembre, sería un campeonato de cuatro meses eh, que haría por grupo también se reducen los grupos así que en, en el caso nuestro en el grupo sur se dice que jugaríamos en grupo, grupo de A6 y ahí saldría el mejor o los dos mejores que todavía eso no, no está claro pero van, están buscando la modalidad de, de poder buscar la mejor fórmula para, para que el campeonato se haga en, en, en cuatro meses eh, y tengo entendido que lamentablemente los clubes que no, no, no están aptos o no puedan por X motivo económico o, o, o por, por mil motivos que, que yo entiendo también que no puedan jugar, eh, van a van a congelar y van a, van a dar, guardarle el cupo para el 2021 así que eso también tengo entendido, así que eh, nada, pues, ojalá que, que... ...principalmente baje bajen los infectados... ...que esto se vaya de una vez por todas muchachos... ...porque ha sido largo, o sea, yo creo que para, para todos... ...ha sido muy tedioso, muy estresante... ...y me imagino para los jugadores... ...los jugadores están acostumbrados a, a entrenar... ...los jugadores están acostumbrados al ritmo de jugar el fin de semana... ...y yo los veo tristes a muchos, complicados... Y, ...y nosotros igual los dirigentes estamos, estamos también con esa falta de fútbol los fines de semana, de ver ganar o perder a tu equipo, empatar y, y tener la adrenalina de poder estar los fines de semana, así que eh, eso es lo que les puedo informar eh, y, y nada, esperar como les digo, que, que vuelva la actividad que, que para todos, para ustedes eh, que están creciendo como programa también sería lindo hoy día estar hablando de fútbol de lo que fueron los resultados de quién va a puntero, de quiénes son los goleadores del campeonato y no estar hablando de, de, de esto entonces y aparte felicitarlos felicitar los muchachos por su labor, eh, los veo con hoy día con muchos auspiciadores. Así que eso también habla bien de su programa, de ustedes que están haciéndolo bien. Y espero que se sumen mucho más auspiciadores a su programa porque eh, creo que es un muy buen programa. Eh, me gusta esta modalidad de, de, de no estar con mucha gente, de poder expresarse de, de individual de lo que es el club. Porque por ahí hay otros programas donde hay cuatro o cinco invitados y habláis un minuto. Entonces... En ese sentido, me gusta el sistema de ustedes, Lo sigo semana a semana y bueno, Mauro sabe que siempre le pongo las publicaciones ahí, me gusta, así que lo voy a seguir haciendo, así que nada, eh, agradecido de, de la invitación, agradecido de, de poder hablar de, de un club como, como Deportes Quillón, que, que, que esperemos que el día de mañana sea grande, hoy día somos un club súper humilde, muy chiquitito, que está muy nuevo, que está recién empezando, pero, pero que tenemos la arma y tenemos las condiciones y la gente, sobre todo la gente... Eh, que somos, como le dije, gente muy esforzada, somos poquitos dirigentes, pero como dice el dicho, poquitos, pero bueno. <risa> Se agradece, Pablo, tu consideración para con nosotros. Eh, gracias por la información que nos das, eh, que nos diste, la, la disposición de estar el día de hoy. Acá te dejo el último saludo, el profe Gonzalo Tanino, que fue el entrenador de Escuela de Fútbol Macul. Gran invitado, Pablo Soto. Te manda ahí unos aplausos, un saludo. Salud y para el actual de, salud para él. Eh, de el actual DT de eh, Colegio de Deportes Guillón, John Bustamante, Pablo grande gerente, Gran gerente y gran persona Así que le mandamos oh, un saludo al John. profe no, saludo al por profe por John por Lo estuvimos analizando en ataque directo Incluso cuando fue campeón contra, contra el Conce Hablamos ahí de, de su fatal, de su arma letal La táctica fija Así que le mandamos un gran saludo Nos quedamos con ganas de ver a este plantel de Guillón 2020 Esperamos poder hacerlo Así que bueno, ya nos vamos despidiendo eh, José Ángel, ha sido un agrado tenerte el día de hoy con nosotros No me escucha, se quedó Muchas gracias, el eh, Mauro, muchas sí. gracias a, a nuestro invitado Pablo porque, Que ojalá tengan un, una... Ah, perdón No, ahora sí, estábamos desfasados. Ah, ah, ah, no, eh, agradecer a, a todos eh, Solo una, una, una notita al margen. que Bueno, una pregunta cortita antes de, de seguir. Eh, eh, Pablo, disculpe que, que, que lo moleste con una pregunta para, para terminar. Eh, ¿A usted le, le incomodaría el torneo hasta febrero? Eh, es que a nosotros no. Es que yo, no, yo hablo por, por nosotros. Yo sé que muchos clubes están muy complicados económicamente, muy complicados porque tienen recaudos de la municipalidad. Aportes municipales, auspiciadores y muchos llegan, llegan, mucha más gente que nosotros al estadio. Entonces, ellos tienen un presupuesto que, que obviamente, eh, jugar sin público y, y tener gastos como son los kits de, para el tema del coronavirus eh, es complejo. Pero en el caso nuestro, no nosotros el estadio y nuestro complejo es propio. Entonces, nosotros lo podemos ocupar cuando queramos. No tenemos ningún problema, no tenemos que pedir permiso municipal. Y yo sé que la mayoría de los, de los equipos de tercera. Los estadios donde entrenan son municipales, entonces eso lo complica porque hoy día si tú vas a pedir un estadio, nadie te va a pasar a un estadio eh, para entrenar, entonces municipal. Entonces, en el caso nuestro, y por eso tú, los equipos que tú ves entrenando, Guachipato eh, y los equipos que empezaron a entrenar, la UDECONCE, tienen sus complejos propios y, y no tienen que pedirle permiso a ningún municipal para poder ocuparlo. Así que en ese sentido nosotros, en el caso nuestro, no tendríamos problemas. No tendríamos problemas si el campeonato es hasta febrero pero eh, obviamente que, que también estamos a la mano de los otros clubes, tampoco nos vamos a, a distanciar de ellos, y la idea es que todos eh, estemos mancomunados viendo el tema del campeonato, que sea con que queden todos contentos, que también los clubes que son más, más humildes en este caso, también tengan derecho, y, y, y nosotros no, no, no, no queremos pisotear a nadie, así que en ese sentido hay que ser justos con todos. Eh, todo, todo dirigente hace un esfuerzo, todo dirigente en tercera eh, es añeque, como se dice el, el fútbol, y en el caso nuestro igual, eh, independiente de nosotros tengamos un sostenedor eh, en el colegio, igual hay que trabajar, igual hay que llevar esto a cabo, y, y como te vuelvo a repetir, nosotros no tendríamos problemas, pero también hay que pedirle la opinión a los demás, y cortito lo último, eh, bueno, eh, los saludos eh, a mi familia, Sé que por ahí que están viendo, el Medio Oriente están viendo el programa, así que también envío un saludo grande a un jugador que está jugando allá, que es amigo mío, que es muy amigo mío, que es Luciano Vázquez, que está jugando allá y que se quedó, que creo que son como las 3 de la mañana allá y se quedó viendo Exacto. el programa porque me mandó un, un oh. mensaje, así que nada, tengo muchos amigos en el fútbol, gente buena, espero que también ustedes hayan dado cuenta que uno trata de ser honesto en la vida y... Y no, anda, no, no ando escondido, todo lo contrario, le doy la cara a todo el mundo porque uno, uno trata siempre de orar bien, de a los jugadores no engañarlo, Mauro lo sabe, él me conoce y sabe cómo me manejo, y si yo digo que es 10, 10, y si digo que es blanco, blanco, entonces nunca voy a andar con, con términos medios. Así es, agradecemos toda esa sinceridad sí, sí, que nos ha en el programa. Así es, como dice Poeta, las cosas buenas son eh, recompensadas. Eh, Mauro. ¿Sí? Mauro. Sí, para terminar, eh, cortito la despedida. Eh, bueno, como lo, nos decía nuestro, nuestro invitado, él no, no tiene mayores problemas, ahí. algunos clubes que sí, como también lo, lo señaló, eh, la mayoría no tenía problemas para jugar hasta, hasta febrero, así que puntito a favor para Anfa, que escuchó las voces de, de algunos clubes de no hacer el campeonato hasta, hasta febrero, eso es un punto a favor, no siguiendo las prácticas draconianas que suelen hacer de imponer porque dicen que ellos saben las reglas del juego y se imponen solamente y el punto negativo de todo esto porque tiene que haber un punto negativo lamentablemente es porque están acostumbrados a tener vacaciones de enero a abril así que no, <risa> se, no se confundan es, es por eso es porque a ellos se ha ocurrido y como están acostumbrados no es que no es que choquen los torneos el torneo empieza en abril es porque están acostumbrados a flojear de enero a marzo más o menos y aunque ahora lo han hecho casi la mitad del año, no importa, hay que seguir igual ni no que perder el ritmo. Solo eso, muchas gracias. Gracias, poeta. Y el Julio César de la Tercera División. Alexis, muchas gracias <risa> también por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, eh, quería agregar unos datitos. Eh, de de poeta, disculpa, poeta. De le va, poeta, le va a seguir los pasos, ¿vale? Parece que como A, poeta. <risa> gracias, es eh, un, un buen mentor. Ahora sí, Alexi, ¿cuáles son los últimos ratitos que nos tienes? Eh, bueno, de la reunión pa pasada que tuvo Anfa con los equipos la semana pasada, solamente faltó un equipo que no se conectó vía Zoom, así que ahí lo vamos a dejar tarea pendiente, eh, y uh -huh. lo otro en la tercera solo faltaría inscribir sus jugadores en Rancagua Sur, eh, por un tema ahí de, de la visión del club y ah, en la tercera okay. vez solamente cuatro equipos que inscriban a sus jugadores vamos a estar atentos a toda esa información. entonces le terminamos mandando un saludo a CL Mor dice aquí se debería jugar una copa de transición Andrea Paulina eh, Parra vaso, Pablo Soto, gran persona y a Carlos quien se ganó el anuario, le mandamos un gran abrazo, saludos a toda la gente que comentó que estuvo partícipe el día de hoy, le agradecemos la sintonía, y gracias por acompañarnos por estar con nosotros, a toda la gente que nos vio nacional oh. e internacional un gran abrazo ¿Cómo estuvo el rey Timauro. ¿Cómo, tú, cómo, tú, cómo tú el rey Timauro, que yo no veo nada Nos fue bastante bastante bien, así que agradecemos con su publicación toda la gente que nos vio le mandamos un gran abrazo, cuídense por favor y quédense en sus casas ¡Nos vemos! ¡Chau, muchachos! Cuídense de todo, que estén bien. Saludos a la familia, mi familia que siempre está al lado conmigo.